Residentes en la comunidad de Madeja de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles ante la mirada indiferente de las autoridades. Primero tuve la muestra, cómo está eso, que eso da asco. ¿eh? Las autoridades que vengan a resolver, si no, le vamos a dar candela a esto por aquí. La arreglen, estamos en muy mala condición. Transitable. Sí. Lo mismo que hay, hay que arreglar ese hoyo porque es una tubería de napa, que tienen que venir a arreglarla, de nada cuesta venir a tirarle una capita de petróleo, si cuando hay que arreglarla. La situación de aquí es este, el problema de, de esos hoyos ahí, ya ver nada, pidiéndole a Dios y primeramente a ustedes que traten de solucionar eso, porque por lo accidente y cosas, porque mira aquí mismo hay un muchacho ahí que está... está Inválido, hay sí, ajá, accidentado, hay. Transitar por esas vías se ha convertido en un total dolor de cabeza para NTN, Su noticiero regional, Joanny Paulino.